Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Gas acercado. Ubicada. Se metieron con quien no debían. Yeah, let's go. Victory. <ríe> Se metieron con quien no.